al calor del fuego y de la alegría. Fue la actividad que se desarrolló el pasado 5 de junio en las instalaciones de la Universidad Pedagógica en Kennedy. Esta actividad convocada, organizada desde el estamento estudiantil, contó con múltiples actividades, entre ellas un campeonato de micro, música en vivo, taller de tejidos, juegos autóctonos y contó también con un encuentro colectivo alrededor de La olla, con un almuerzo colectivo que vinculó a una parte de nuestra comunidad universitaria eh, de aquí de la sede eh, en El Tintal. Eh, dicho encuentro eh, también contó con el apoyo de la coordinación académica de la sede de bienestar universitario, el apoyo importante en derechos humanos, también en materia de, de sonido y logística eh, para el desarrollo de la actividad. Una vez más, eh, sentimos como universidad la necesidad de eh, abrazarnos como comunidad eh, en estos escenarios de movilización.